candidato a intendente por el departamento de Hachal. Alfredo, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? El gusto es mío, muy buenas bien. Buenas tardes, ¿eh? Acá pasando por, por San Juan y yendo camino a Hachal, así que... ¿Se está yendo para Hachal ahora? Sí, en uh -huh. un ratito terminamos acá y partimos para Tierra Santa, como decimos Bueno, los Tierra Santa, Mirá, no hay Hachallero que no sea orgulloso de su tierra. Eh, Inclusive, estando acá, viviendo en Hachal, en la provincia o en, o en cualquier lugar, ellos siempre sienten amor por... Por el departamento. Un extraño visitante, no entiendo yo. Está viniendo todos los días este señorito. Bueno. bueno es una señorita, bueno. <risa> eh, Alfredo, ¿cómo va el tema de las caminatas? ¿Cómo van el tema de las propuestas? Esa candidatura a intendente. Bueno, eh, muy, muy bien. Con mucho... Eh, mucho... ...tiempo, estamos metiéndole a ritmo, yo lo cuento a eso en el podómetro del celular... ...le estamos metiendo 6 kilómetros por día promedio uh -huh. y fines de semana un poquito más... Eh, ...caminatas, en, en la mañana atendemos el búnker, ahí que está frente de la plaza... ...frente del Banco San Juan en, uh -huh. en Hachal, y bueno, atendiendo las necesidades de la gente... ...hay mucha necesidad en Hachal, uh -huh. se nota la falta de progreso... ...se nota la falta de desarrollo económico... ...la falta de empleo... ...la falta de... de bueno, de, de, ...de un gobierno... ...tanto departamental... ...como provincial... ...que no, no ha puesto... ...lo que debía poner para que ese lugar... Eh, ...como así también... ...el norte en general... ¿no? Estoy, ...incluyo a iglesia en esto... ...no se desarrolle como corresponde... ...porque tenga... Eh, ...a ver, para que toda la audiencia... ...entienda lo que estoy diciendo... Eh, todo el desarrollo minero sanjuanino proviene de esos dos departamentos, Iglesia principalmente, Hachal en segundo uh -huh. lugar y, y Calingasta un poquito menos, ¿no? Uh -huh. Y uno cuando va a esos departamentos, bueno, nota falta de, de todo casi. Entonces yo ahí veo la poca visión de federalismo del gobierno provincial eh, en general, de Uñac ahora y anteriormente, bueno, Gioja que... Me extraña por un tipo que se crió en Hachal. Eh, tampoco, tampoco dio lo que debería haber dado por, por el departamento. Y esas son las cosas que debemos corregir. Son inequidades eh, eh, territoriales que debemos corregirlas. Y creo que en esto la población de San Juan, eh, del gran San Juan en general, lo tiene que tener presente porque bueno cada vez que alguien va para, para esos lugares a hacer turismo... Y todo lo, lo debe notar, francamente. Entonces, eh, yo siempre digo, eh, a ver, eh, en, en Cuyo, que es una zona desértica, nosotros no hemos desarrollado a través de la agricultura, la agroindustria. Mendoza es tres veces San Juan. ¿Por qué? Porque tiene tres veces las hectáreas de plantadas que tiene San Juan. Uh -huh. eh, no obstante, en Mendoza está más, más distribuido. Ejemplo, San Rafael, el sur de Mendoza, San Rafael, Alvear tiene más o menos el 20% de las hectáreas plantadas y tiene más o menos el 20% de la población. Bueno, acá en el norte nosotros teníamos hace 20 años entre Hacha la Iglesia el 15% de la superficie cultivada, pero lamentablemente no tenemos ni siquiera el 5% de la población. Uh -huh. Ahí está las claras, la falta de progreso, la falta de desarrollo en ese, en ese eh, lugar y si cuento a Calingasta y al Valle Fértil se, debe ser lo mismo. Entonces, me parece que esas son las cosas que tenemos que tomar conciencia como sanjuaninos en general. Yo estoy puntualmente luchando para eh, dar un batacazo en Hachal. Eh, la verdad es que eh, hace un año y pico, cuando arranqué la campaña, eh, nadie soñaba ni pensaba que se le podía ganar al oficialismo, nadie le le, le, le hacía sombra a, a Miguel Vega, que es el intendente actual, y hoy eh, eso ha cambiado, pero significativamente. Uh -huh. De bueno, hecho, pero ¿Cuáles, son los, Vega fundamentos? ¿Cuáles son los fundamentos que usted usa como para... Eh, a ver, fundamentos, propuestas. Digo, porque... No, por ejemplo, a ver, los fundamentos no, tenemos, son sencillos. En los, últimos, en los últimos años tenemos la gestión del mismo partido político. Y se cree, a la distancia, a los ciento y tantos de kilómetros que se para, que Hatchel ha avanzado mucho en... Por ejemplo, la generación de nuevos puestos de trabajo, la milería le ha hecho realmente muy bien a Cachar. ¿Esto es tan así? No, para nada. A ver, este, ¿qué le voy a decir? A ver, eh, me parece que las cosas eh, tienen que ver con el nivel de demanda de la sociedad. Yo creo que el nivel de demanda de la sociedad en, en San Juan, en general, es más bajo que, por ejemplo, en Mendoza. ¿eh? Uh -huh. Los mendocinos son más exigentes... ...de los políticos... Uh -huh. ...mucho más exigente que los sanjuaninos... ...y en Hachal eso es peor todavía... ...el nivel de demanda de un hachallero promedio... ...respecto del intendente... ...y de sus gobernantes... ...es muchísimo más bajo... ...entonces claro, lo que parecía... Eh, ...aparentemente bueno... Uh -huh. ...que es esa visión que pr pr probablemente... ...usted tenga... ...bueno cuando lo, uno lo interpela... ...y empieza con datos y no con tanto relato... ...a, a poner las cosas blancos sobre negro... Bueno, ahí se empieza a, a, de, a, como a descascarar como una pared húmeda, ¿no? Uno uh -huh. toca y empieza a, a, a salir el, el revoque, ¿no? Y eso creo que es lo que ha pasado en, en, en Hachal. Usted tiene en Hachal una población eh, económicamente activa, para que nos entendamos, la gente que está con sí, eh, posibilidad de trabajar... Trabajo. ...de más o menos 9.000 habitantes hoy con el censo actual, ¿no? Sí. Y usted tiene en Hachal eh, trabajos registrados eh, por 3.500, o sea, fíjese, de 9.000 que podrían trabajar en forma registrada, hay 3.500, estoy redondeando, ¿no? porque eso eh, cambia mensualmente. Y de los 3.500, la mayoría son empleados estatales sobre todo, principalmente provinciales, los que son maestros, de la salud, la policía, la justicia, eh, eh, municipales, que ha crecido la planta en términos de contratado este, en forma este, astronómica, y la minería, que usted me lo plantea como si fuera este, hoy contrata en hachal 250 hachalleros o sea, eh, 9.000, el 10% son 900, el... el el, un, el, el 1% son 90, es decir, que la minería está contratando menos del 3% de la gente que se podría emplear en hacha. Por supuesto que el que está trabajando allí con los salarios que maneja la minería eh, está mejor que el resto de la población, pero, pero es, es, claro. es una proporción muy pequeña. Bueno, ¿y cómo se hace para revertir todo eso? Bueno, ahí es donde está, creo, el gran desafío y el porqué de nuestra candidatura, de nuestra propuesta... Nosotros creemos, el diagnóstico que tenemos es que Hachal no tiene, no cuenta con la infraestructura económica o la infraestructura eh, necesaria para el desarrollo de nuestro departamento. Le digo a las claras, eh, en Hachal, eh, por ejemplo, eh, de una red de riego, le mencioné el agua, como el agua, el agua es la fuente de la agricultura, sí. sin agua no se puede producir. La red de riego de Hatchal... Agua no contaminada. Eh, ¿Perdón? Agua no contaminada. Bueno, por supuesto. Según los no, estudios. Por su, bueno, no, no lo sé, si ah. no hay estudios en Hatchal. <risa> Pero ese es otro tema, ¿no? Sí. La verdad, eh, eso es muy cuestionable lo que ocurre. Hay una denuncia penal contra el intendente por incumplir una ordenanza que se llama justamente agua segura. Pero lo que quiero decir, sí. para no irme por las ramas, sí. es de 250 kilómetros que tiene la red de riego en Hatchal, impermeabilizada. Después de 20 años de minería de la provincia, hay 5 kilómetros que lo han inaugurado y creo ahora, hace poquito, ¿por qué? porque vienen las elecciones, por eso... Antes no se hizo nada. Tiene 75 años la red de riego. Usted va, la ve, hay fotos. Nada, tiene que ir acá a la Secretaría de Agua y Energía y preguntarle y lo va a ver. Eh, los canales, todos con piedras abajo, todos perforados. Eh, Cuando acá... En el, el Valle del Tulum, como se eh. conoce, este acá San Juan de la Frontera, como era antiguamente. Eh, bueno, no, dista muchísimo, acá está la mayor parte impermeabilizada, etc. Entonces, es como que hay un San Juan clase A y un San Juan clase B, ¿no? Porque esas son responsabilidades de la provincia, son responsabilidades de hidráulicas, del gobernador de la provincia en todo caso. Y allá, bueno, eso dista. Eh, gas natural, ¿desde cuándo tiene gas natural San Juan? Yo me vine a estudiar acá cuando tenía, no sé, do, 12 años, año 85, a la Escuela Normal Sarmiento, y ya San Juan tenía gas natural en ese momento. Bueno, Hachal todavía eh, no lo tiene, estamos en el 2023. Sin gas natural no hay industria agro, agroalimentaria. ¿Cómo vamos a procesar los membrillos? ¿Cómo vamos a procesar el tomate? ¿Cómo vamos a procesar la producción agrícola? Y, y no, no, no se puede, es imposible competir. En ese, ...en ese esquema. Entonces, le estoy mencionando dos cuestiones... ...el, el, el riego, el, el, sí. el gas natural, la ruta, 40... Sí. Bueno, ...yo no sé, este año que he viajado como nunca en mi vida... A, a ...de Hachal San Juan, Hachal San Juan, Hachal San Juan... ...y viceversa, he reventado amortiguadores, uh -huh. casoletas, etcétera... ...bueno, hay cuestión de ahí, cualquiera sí. que va para allá lo sabe... ...en tanto y en cuanto hay otros lugares que tienen, bueno rutas excelentes, etcétera. Lo que quiero decir es que ha habido como una mirada así eh, de menos a, a nuestro querido departamento, de parte de la provincia, y bueno, y a intendentes poco cojonudos a la hora de pararse y pedir lo que corresponde. Yo lo, no, no me gusta andar este con eufemismo, las cosas son como son entonces yo lo que creo es que debe eh, eh, dejarse de haber intendentes delegados yo le digo intendente delegado a los que representan al poder central y nada más y hacen lo que les dicen desde acá y le dictan desde acá y tiene que haber un intendente con la camiseta cachallera puesta y defendiendo los intereses con respeto con coraje como ah, corresponde como corresponde pero eh, hay, hay que hacerlo porque si no este vio cómo es esto, ya lo dice el tango, el que no llora no mama. No mama bueno, pero así. ante tres problemas puntuales que usted mencionó, sí. ruta, agua y gas, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué se hace ya? Asumido el día de diciembre de Intendencia, el Intendente Castro, ¿qué es lo que hace? Bueno, a ver, lo primero que voy a hacer es justamente venirme a hablar con el, con el gobernador electo para solicitarle que esto sea una prioridad para Hachal. Y si hace falta cofinanciar, bueno, cofinanciaremos... Eh, en la medida de lo, de lo razonable porque no puede ser que Hachal se haga cargo de esas cosas cuando es un tema provincial puede ser en, en, en todo caso en una mínima en un mínimo aporte Porcentaje. para que las cosas se hagan eh, eso es desde luego y si hay que ir a hablar con el presidente o la presidenta electa en ese momento exactamente lo mismo creemos que tenemos el, el, el, el, el derecho a hacerlo porque vuelvo a decirle la, la, la fuente de riqueza minera, que de la cual ha disfrutado San Juan en general, este, han salido de esos departamentos y no puede ser que estén viviendo como están viviendo, deberían estar muchísimo mejor. El tema del agua, que usted lo menciona, el agua que toma la gente de Hachal. El agua que toma la gente de Hachal se corta, mire, eh, bastante seguido, ¿no? Eh, y hay lugares puntuales que toman agua subterránea eh, eh, que están totalmente salinizados, están eh, con niveles de, de, de, de lo que se dice este eh, elevadísimo de sales, ¿no? e inclusive ni siquiera este, cumplen con, con el tema de, de los mínimos que, que exige la la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay mucha postergación, uno va eh, a esta hora y abre un surtidor en Bellavista, un lugar que queda a 5 kilómetros del centro de Hachal y no hay agua, uh -huh. y no hay agua, cuando eso es eh, la vida, es, es, claro. es lo normal. Bueno, a, acá ocurre un poco, pero en algunos lugares alejados, yo lo, yo lo he claro. visto, puntuales, pero allá es muy común el tema, entonces eh, hay, que, hay que tener una mirada, yo creo, más empática respecto de la, de la problemática, y por eso tiene tiene que haber, y yo creo yo, un cambio en Hachal, un cambio de color político, porque eso asegura que de alguna manera se bueno, va se va a poder, este de alguna manera, pelear Sí, ahora eh, con existe los la intereses. posibilidad, digo, por tantos candidatos a intendentes que hay en el departamento, del ¿No? mismo signo político y del otro, de la oposición, pero a ver, sí. eh, otro de los temas puntuales, el turismo. Bueno, turismo, Hachal, por ejemplo, tiene una eh, cantidad increíble de bellezas, eh, pero lo que no tiene infraestructura turística. No tiene, no tienen siquiera un hotel de cuatro estrellas, ni le digo cinco, ni siquiera de cuatro estrellas. La, la, la, la hostería de Agua de onda que es la administras entre comillas, pues está abandonado eso. Eh, el Ministerio de Turismo de San Juan de la provincia de San Juan ahí está nada abandonado no se ha hecho absolutamente nada con eso no hay ningún producto turístico instalado eh, solo es un lugar para ir eh, a pasar un fin de semana largo en una cabaña y nada más pero sí. no, no hay eh, cuando yo digo producto turístico es qué vas a ir a hacer allí no eh, yo puedo dar por caso lugares como Tunuyán en Mendoza para comparar, un lugar que antes era así como, tal vez Hatchel tenía el manzano histórico, dos cositas más. Bueno, hoy vaya vea, está lleno todos los fines de semana de turistas. ¿Por qué? Porque se generó este enoturismo, infraestructura. infraestructura, rutas, caminos, energía, todo lo necesario para que se desarrolle un turismo de alto nivel, de, de, de, de, de buenos ingresos y en donde... E ir a pasar una noche sale, no sé, hoy, pero seguro que más de mil pesos la noche. Sí. Y se paga. Y de ahí vive mucha gente de ese lugar. Bueno, Hachal está muy lejos sí. de eso, pero muy lejos. Fíjese, vamos a hablar de La Rioja, para no hablar tanto de Mendoza, por por ahí este, en La Rioja... Sí, se mira mucho Mendoza. Y bueno, pero es que es un modelo atractivo. Todos los sanjuaninos miran Mendoza, por más que por ahí no lo... Yo te, con, converso mucho con los sanjuaninos cuando paso Según por acá. lo que dicen últimamente, me también mucho a San Juan también. Bueno, está bien, puede ser. No me voy a entrar en esa discusión. Lo que quiero decir es que cualquiera que va a 165 kilómetros al sur puede ver un nivel de desarrollo un poco más elevado. Y eso no lo vamos a discutir, creo yo, ¿no? Un aeropuerto internacional, movimiento, más más industria, más más, más un montón de cosas. Pero bueno, no, lo, vamos a La Rioja, que es más chico que San Juan. Ahí está, vamos a ver a uno más, a un hermanito menor, en todo caso, de cuyo, del, del, del cuyo... Este, del, del viejo nuevo cuyo. Exactamente, que ya, ya ni siquiera, sí. muy bien definido por usted. Este, Acá, en Villa Unión, cerquita de Hacha. de Juan Col, Villa Unión. Bueno, tiene un hotel cuatro estrellas, Villa Unión. Este, tiene universidades públicas que dan carreras, no sé, ya como cerca de 15, 20 carreras, tengo entendido. Vaya, están así los yuyos en la universidad, que se supone que iba a dar no sé qué carrera y no se ha dado nada, o cosas así que las dan un tiempito, después las levantan y se las llevan para otro lado. pero Es que es muy bajo el nivel, es paupérrimo. Yo en serio que les digo, sobre todo a la gente de acá, de, que nos está viendo acá en la ciudad de San Juan, eh, en el gran San Juan, eh, es que... Eh, bueno, pero sí si, eh, si están así. Sí. ¿Cómo es que ha ganado... Eh, sucesivamente el mismo color político durante muchos años. Porque le digo, porque va justamente al haber una baja, este, vamos a decir, eh, demanda de, de bienes y servicios públicos por parte de la población en general, bueno, lo que vuelvo a decirlo, aparenta que está bien cuando no está todo bien. Claro. Ahora viene una persona, como el caso mío, que viene de, de otro lugar, que puede mirar las cosas con otros ojos bueno. y empieza a interpelar la falta de esas cuestiones, bueno, ahora la gente se está dando cuenta, entonces exige otro tipo de, de, de, de cuestiones. Bueno. Entonces yo creo que pasa por ahí. Y fíjese, le digo más aún, eh, cuando yo iba a, a Hatchal en los primeros, eh, vamos a decir, eh, hace un año y tres meses, sí. la principal, eh, este, eh, con lo que me corrían era, che, pero cómo venía un tipo de afuera, trataba de ser intendente, que es de otro lado, que no se, que, que no vive acá, etcétera. Cuando mi madre, mis hermanos viven ahí hace años, yo voy siempre a verlos, etcétera, y si hay algo que tengo en todos lados donde he ido es decir que soy de Hatchel y amo mi pueblo como casi O sea, usted es de Hatchel cosa. pero no vive allá. Oh. he vivido en Mendoza los Ajá. últimos 25 años de mi vida, me he desarrollado ahí eh, eh, no solo eh, técnica sino políticamente y eh, como tantos otros sanjuaninos que, que están sí. por allá ¿no? eh, lo que quiero decirles es que hoy el candidato de más fuste que tiene eh, es justamente los que me a hoy que eran los justicialistas o el oficialismo es justamente un, un muchacho que, que trabaja acá, se llama Matías Espejo un médico que trabaja en el Ministerio de Salud y que hoy está este, eh, haciendo eh, haciendo campaña así como yo allá en Hatchel, ahora bien él no, pareciera que no es de otro lado ni nada, digo, la se mide con varas muy distintas eh, eh, por eso es que eh, hay, hace falta interpelar interpretar en el sentido de mejorar en términos dialécticos de la discusión de unos y otros, de ideas y propuestas para que salga lo mejor Seguro. para el pueblo de Hacha. Muy bien, Alfredo, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. ¿eh? Bueno, y muchísimas bien, gracias. Y seguramente va a ser este, la primera de muchas posibilidades que vamos a tener de, de hablar con usted. ¿eh? Bueno, sí, que así Hacha. sea. Un gustazo estar Alfredo acá y saludos. Alfredo Asiar, candidato a intendente del departamento de Hacha. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámica. Ya volvemos.